Rosa María Mateo, elegida por Sánchez para RTVE, hizo campaña en favor del PSOE Rosa María Mateo, la periodista elegida por el gobierno de Pedro Sánchez para presidir RTVE como administradora única, hizo campaña en favor de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato del PSOE a las elecciones generales de 2011. Mateo fue una de las promotoras de Ojalá, la plataforma ciudadana en apoyo a Rubalcaba que se creó aquel año para la cita electoral. La plataforma fue presentada oficialmente el 2 de noviembre de 2011. El acto fue presentado por la propia Rosa María Mateo, al ser una de sus promotoras. Lo que significa ojalá es esperanza, es deseo de que las cosas salgan bien y es deseo de que todo vaya adelante, afirmó la periodista. A Rosa María Mateos le acompañaron otros representantes de aquel panorama nacional como el científico Ginés Morata, el director de cine Agustín Díaz Llanes, la filósofa Amelia Valcárcelo el exdirector de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza. Este movimiento guardaba similitudes con la plataforma en apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero creada en 2008, conocida popularmente como La Ceja, a la que se sumaron varios rostros reconocibles de la cultura española como Joaquín Sabina o Pilar Bardem. Las elecciones del 20 de noviembre de 2011 las ganó el Pepe de Mariano Rajoy, logrando una mayoría de 186 diputados en el Congreso. Posteriormente Alfredo Pérez Rubalcaba ganó las primarias para la Secretaría General del PSOE celebradas en febrero de 2012, aunque renunció a su cargo tras los malos resultados cosechados por su partido en las elecciones europeas en mayo de 2014. La trayectoria de Rosa María Mateo Mateo, nacida en Burgos en 1942, comenzó su andadura profesional hace 52 años en TVE, donde entró por oposición como locutora de continuidad en la segunda cadena y trabajó hasta 1993, cuando fichó por Antena 3. Licenciada en Derecho, durante los 27 años que estuvo vinculada a la radiotelevisión pública desempeñó, entre otras funciones, el cargo de presentadora de las diferentes ediciones de los telediarios de TVE también fue subdirectora del noticiero del fin de semana y fue la cara visible de informe semanal. En 2008, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión le entregó el premio Toda una vida y un año después recibió la medalla de oro al mérito en el trabajo.